Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a mi nuevo video en vivo soy Martín, el creador de Español Real y en este video en directo voy a explicarte estos dos verbos el verbo llevar y el verbo traer son muchas las personas que me han preguntado sobre estos dos verbos muchos hispanohablantes, muchos miembros de la comunidad y de la familia español real me han pedido realizar este video así que voy a realizar, eh, voy a responder a tu inquietud a todas las preguntas a través de este video ¿cuál es la diferencia entre llevar y traer? El objetivo de este video es presentarte la definición de cada uno de los verbos y su diferencia. Te recuerdo que este video voy a compartirlo también en mi canal de YouTube así que si es la primera vez que me ves que, o que me escuchas, si es la primera vez que nos conocemos, mi nombre es Martín y en este sitio ayudo a todas las personas hablar español de manera auténtica y divertida así que suscríbete aquí a la página Facebook y al canal en YouTube de este modo no te vas a perder ningún video bueno este video es muy importante ya que los verbos llevar y traer forman parte del eh, el lenguaje corriente, los hispanohablantes los empleamos todos los días y se usan a diario así que es muy importante que los conozcas que entiendas y que comprendas el sentido así como eh, que sepas diferenciarlos bueno vamos a comenzar entonces eh, con el video de hoy con la lección de hoy eh, en primer lugar, estos dos verbos, como lo dije hace un instante, son importantes por el uso, se usan muy a menudo y porque como todos los verbos denotan una acción. Día a día nos pasan cosas, eh, realizamos actividades y estos verbos forman parte del día a día. Ahora, nos confundimos entre estos dos verbos, incluso los hispanohablantes nativos ya que ambos verbos llevar y traer se refieren a trasladar algo es decir trasladar una persona o una cosa desde un sitio a otro desde un punto a otro punto así que en líneas generales este es el concepto de llevar y traer ambos verbos se refieren a esto a trasladar a conducir algo de un lugar hacia otro así que este es el concepto general ambos verbos se refieren a eso ahora aquí he anotado algunos, eh, algunas, algunos apuntes para poder ayudarte y para que mi explicación sea más clara bueno dicho todo esto vamos a comenzar con el verbo llevar llevar quiere decir conducir algo desde un lugar te repito desde un lugar a otro alejado de aquel eh, en que se, se habla o se sitúa mentalmente la persona que emplea este verbo me explico el traslado del verbo llevar está visto desde el punto de partida es decir desde un punto de referencia en el cual se parte y generalmente se emplea con la palabra allí algunos ejemplos para que te quede más claro cuando decimos por ejemplo eh, Puedes llevar a los niños a la escuela por favor bueno quiere decir que eh, hay que conducir a los niños desde un punto de partida hacia otro en este caso el otro punto que es más alejado es la escuela y por ello empleamos el verbo llevar así que simplemente este es el sentido del verbo llevar trasladar desde un punto de partida el punto de referencia está visto desde la partida es decir desde el comienzo un pequeño truco para que puedas eh, entender este verbo imagínate eh, o imagina mueve eh, que te mueves eh, que te desplazas hacia un lugar o que estás desplazando algo hacia un lugar para eh, llevarlo para alguien o eh, estás desplazando una persona o una cosa hacia un lugar así que este es el sentido del verbo llevar es conducir algo hacia otro punto más alejado más ejemplos eh, llevar a los niños a la escuela, José lleva a los niños a la escuela todas las mañanas eh, yo llevo el coche al estacionamiento todas las noches eh, tienes por ejemplo María tienes que llevar los zapatos allí etcétera así que en todos estos casos como puedes, not puedes notar eh, la persona se desplaza hacia un punto más alejado pasemos al verbo traer bueno traer quiere decir conducir o trasladar algo al lugar en donde se habla o de qué se habla en este caso el punto eh, de referencia o está visto de, al, desde el punto de llegada así que esta es la diferencia eh, respecto al verbo llevar por ejemplo algunos ejemplos para que te quede más claro imaginemos que yo digo eh, Raúl puedes traer los documentos a mi oficina tráeme eh, una buena noticia necesito que traigas esa carta aquí a diferencia del verbo llevar el verbo traer se suele utilizar con la palabra aquí ¿por qué? porque es el punto de llegada es decir, el traslado se realiza desde otro punto hacia el punto de llegada. Así que este es el sentido del verbo eh, llevar. Como te mencioné en los ejemplos, se puede, puedes decir, puedes traerme los libros aquí, puedes traer los papeles aquí, a mi oficina, eh, puedes traerme una buena noticia puedes traerme el coche a mi casa etcétera así que en todos estos casos como puedes notar el traslado tiene un punto de llegada así que en conclusión la diferencia es esa es el sentido o el punto de referencia del traslado el verbo llevar es desde un punto es decir el punto de partida mientras que el verbo traer es hacia un punto es decir el punto de referencia es el punto de llegada traer algo aquí llevar algo allí esa es la diferencia otra diferencia eh, otro truco para que puedas diferenciarlos es el uso de este eh, de esta palabra que los acompaña que es allí o aquí generalmente si es traer algo es traerlo aquí así que si lo ves de ese modo también es una astucia para que puedas identificar cuándo emplear llevar y cuándo utilizar traer bueno hispanohablante cuéntame eh, qué te pareció la explicación del día de hoy escribe debajo te invito a escribir oraciones ejemplos aquí yo voy a ver todos los comentarios escribe oraciones con estos verbos de este modo yo voy a leer tus comentarios y voy a ver eh, si entendiste el sentido y la definición de estos verbos es muy importante que conozcas estos verbos y sobre todo que los uses de manera correcta ya que de este modo tu español va a sonar eh, más auténtico más real de, de esta manera eh, te vas a apoderar verdaderamente del español y lo vas a hacer tuyo así que los verbos eh, son muy importantes ya que se involucran con acciones con actividades y en particular estos dos verbos que son motivo de mucha confusión bueno hispanohablante cuéntame entonces debajo eh, si te confundías con estos eh, verbos escribe oraciones debajo anímate escribe ya que es muy importante eh, no solamente que, el, que entiendas el sentido sino que Los uses que formen parte eh, de tu vida diaria de este modo, vas a entenderlos eh, mejor y vas a usarlos. Eh, vas a usar estos verbos correctamente. Te recuerdo que este vídeo va a quedar allí en la página Facebook de Español Real. Así que si no lo, no lo estás viendo en directo, pierde cuidado ya que va a quedar allí. Luego lo voy a compartir en mi canal de YouTube así que escríbeme debajo cuéntame también qué otros verbos eh, te crean eh, problemas o tal vez te confundes ya que las mejores sugerencias vienen de ti el tema de hoy fue sugerido por eh, muchas personas me han escrito pidiéndome la explicación de este tema así que anímate y escribe ya que yo considero todos los comentarios y las sugerencias para los próximos videos bueno amigos eh, si te gustó este video dale me gusta regálame deditos hacia arriba compártelo con tus amigos y con otras personas que puedan beneficiarse de esta valiosa información ya que de este modo vamos a llegar a muchas más personas y podremos ayudar a otros hispanohablantes como tú sin más te saludo y conmigo será hasta un próximo episodio en español real saludos ñ